Pasaba por un momento de mi vida, en el que no me sentía a gusto en ningún lugar, ni haciendo nada Ni con mi familia, ni con mis amigos, ni con el hombre radioactivo Sentí un vacío dentro de mí, en el que la interdependencia de mis relaciones sociales no se había conjugado Entonces pensé, en qué pasaría si yo fuera algo inerte, sin preocupaciones, sin fecha de vencimiento algo que perdure para siempre sin tener que pagar el alquiler como una silla. Al día siguiente lo verá. Las grandiosas aventuras de Pepe Las.